lo encuentra punto de coincidencia con Trump, el aumento salarial. El presidente Anlo, hizo la presentación del Plan de la Frontera Norte, en el que destacó la gran coincidencia con su homólogo Donald Trump de aumentar el salario. El aumento en los salarios a los trabajadores mexicanos fue a decir del mandatario mexicano. Andrés Manuel López Obrador Un punto de coincidencia que encontraron los presidentes de México y de Estados Unidos en las negociaciones del nuevo Tratado Comercial de América del Norte, resaltó AMLO. De manera que el plan de la frontera norte que entró en vigor el 1 de enero de 2019 va a servir para aumentar la productividad y abrir la posibilidad de lograr más fuentes de empleo y mucho mejor pagados, dijo el presidente desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Antes decía yo que, en lo que coincidía con el presidente Donald Trump. Era que cuando se estaba negociando el Tratado él pedía que se aumentaran los salarios de los trabajadores mexicanos. En eso coincidía yo con él, y sigo coincidiendo, de que deben de mejorarse los salarios, indicó Anlo. Cabe mencionar que el aumento al salario mínimo de los trabajadores de la frontera norte es histórico. Por tal razón llamó a los empresarios a respetar dicho punto del decreto, Ademo indicó que en esto. Coincidió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acerca de la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores. Hace como una semana nos comunicamos por teléfono con el presidente de España y me externó, me manifestó que había estado al tanto de la decisión que tomamos en México y que él había hecho lo mismo en España, que se había aumentado el salario en España. Y aquí, en la zona fronteriza, se incrementó, al doble, indicó el presidente. El mandatario dijo que para que el plan de la frontera norte llegue a funcionar se deben generar empleos mejor pagados que los de la actualidad. Así puso como ejemplo el caso de los trabajadores de la industria automotriz, quienes en Estados Unidos ganan hasta 26 dólares por hora, mientras que en México por el mismo trabajo el salario es de 3 dólares la hora. Desde luego, no por decreto, sino lo tenemos que lograr con productividad. Lo tenemos que lograr con crecimiento económico, que en vez del 3% podamos crecer al 6% y mantener este plan de estímulos a la inversión y a la producción en la frontera, comentó el tabasqueño. Mientras tanto, Gracia Márquez quien es la secretaria de Economía dijo que, debido a su extensión territorial no existe una zona libre del nivel de la del norte de México. Por otro lado, el gobernador de Chihuahua pidió al presidente ANLO revisar el pacto fiscal con el fin de incrementar las participaciones de los estados. Como él lo ha expresado, tenemos diferencias ideológicas, venimos de movimientos distintos y hasta contrapuestos, pero tenemos que trabajar en unidad, de manera coordinada, por el interés general. La patria es primero. AMLO destaca coincidencia con Trump por aumento a salario mínimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que un punto de coincidencia que encontró con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Fue el incremento de salarios a trabajadores mexicanos, durante las negociaciones del nuevo Tratado Comercial de América del Norte. Antes decía yo que, en lo que coincidía con el presidente Donald Trump.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 Asimismo consideró que el aumento de 88.36 pesos a 176.72 pesos diarios en la frontera norte es histórico y llamó a empresarios a respetar ese punto del decreto. Afirmó que también coincidió con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la necesidad de incrementar los salarios de los trabajadores, publicó Excelsior.